Un presunto interno del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista el Valle denunció este lunes maltratos a los privados de libertad mediante una llamada telefónica al programa televisivo de mañana que se transmite por esta planta televisora. Buenos días. Buenos días. Es de día aquí de Vista el Valle, señor. De Vista el Valle, díganos, cuéntenos. Sí. Estamos pasando una situación aquí con Feli Cruz y Bulgo que están malogrando los presos pago aquí, obviamente. Entonces estamos cansados, ya, ya se baña. A... Que uno va con una enfermedad ya, y cuando uno va, uno nunca tiene nada. Yo, eh, precisamente hoy. Uno, oye, se murió uno ayer, eh, lo sacan de la playa, yo le golpe y me eh, Yo, sí. Y yo, precisamente eso estamos comentando desde temprano. Tú, ¿Tú estás cumpliendo una condena o estás preventivo? Yo estoy cumpliendo una condena Nosotros no aguantamos en la energía, ya, Nosotros estamos cansados de eso ya Nos habla directamente De, de la, la cárcel modelo Es cierto Es cierto de las torturas que se están Dando ahí Todo. Es cierto lo que dijo. se están torturando ahí Que Félix bueno, Cruz Ese señor Félix Cruz Bulba, No tiene aquí ni dos meses Y están tirando presos Aquí hay presos, que tienen brazos partidos y tienen miedo a hablar ellos yo, porque ellos cuando hablan, lo que lo mandan a buscar es para matarlo allá en un oficino, para matarlo acá. Dijo que las autoridades carcelarias son las que permiten la entrada de los celulares. Recordamos que el pasado viernes internos del Centro Correccional denunciaron maltratos y solicitaron ayuda. Tienen allá como, como ocho días, tienen, y que por un de teléfono, ya que allá en un pabellón, porque los malvados de con no ellos mismos que lo meten aquí por el cuarto cobrándole al preso aquí ¿sí? yo. Ellos mismos permiten que introduzcan ahí cobrándole a los reos. Claro, entonces cuando el interno no les paga completo a ellos, quieren venir a buscar al yo, a torturarlo, a, a y todo allá o ¿sí? yo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.